Bien, eh, en este caso, por ejemplo, en la, la plantilla fue desarrollada en una en un Office do, eh, 365, que estamos hablando que es el 2022. Eh, por las actualizaciones que van haciendo eh, de, eh, Microsoft. ¿okay? Eh, esto no quiere decir que no sea compatible con otros, eh, otras versiones, pero recomendable pues, que utilicen un Office en primera. Que, este, que esté actualizado, ¿ok? No importa si sea pirata, pero que sea, aunque nuevo, o sea, 2016, 2019, 365, ¿ok? De aquí en fuera no hay ningún problema. En el caso de que sean licencias piratas, obviamente va a haber algunos errores, porque Porque no guarda un DDL que tienen directamente los office. Bien, en este caso, bueno, a mí ya me caducó y me está volviendo a pedir la licencia, entonces yo la, yo la voy a poner... La registro y me dice que listo. Ok, ya. Bien, ¿cómo le vamos a hacer? En este caso, supongamos que el usuario va a utilizarlo eh, para muchas otras empresas. Entonces, ¿qué es lo que le vamos a decir? Paso 1. Vamos a irnos a archivo. Vamos a irnos a guardar como. Y en este caso, yo voy a abrir una nueva carpeta en otra ubicación. Voy a darle clic en examinar. Posteriormente, me voy a la parte de mi escritorio. Y voy a poner una nueva carpeta que se llama Census Ejemplo. Ok. Y en mi plantilla no le voy a dejar ese nombre, le voy a poner aquí Ejemplo 1. Lo dejamos igual. Damos clic en guardar. Listo. Hasta ahí. Todo bien. Cerramos. Y posteriormente ya está mi carpetita, Census Ejemplo. Aperturo mi carpeta y aquí ya tenemos la primera ¿Ok? ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a hacer un control C y un control V O botón secundario copiar y pegar ¿Ok? Voy a cambiar el nombre Presionando la tecla F2 sobre el archivo O botón secundario Y en botón secundario vamos aquí en la parte Que en este caso como tengo Windows 11 eh, Vamos a mostrar más, más opciones Y aquí hay una opción que dice cambiar nombre, entonces voy a poner ejemplo 2 muy bien, ya tengo el ejemplo 2, entonces dentro de este ejemplo 2 vamos a poder modificar, entonces yo aquí en el nombre le voy a poner ejemplo 2, ok, ejemplo 2, doy clic en guardar y listo, cerramos, muy bien, ahora voy a hacer una tercera empresa, control C, control V y volvemos a, hacer, a repetir, a renombrarlo. Entonces le ponemos ejemplo 3. Aquí ejemplo 3, lo vuelvo a abrir. Y dentro de mi menú de configuración, vuelvo a cambiar. Dice aquí ejemplo 2, entonces le pongo ejemplo 3. Guardamos y cerramos. Y así sucesivamente podemos realizar el copiado... De nuestros archivos. Cualquier duda que tengan estoy para servirles. Que pasen una excelente noche amigos.